Los miembros del Comité Provincial del Partido en reunión ordinaria, entre los temas evaluados, analizaron la atención del Partido al programa Azucarero y Cañero, valorando la necesidad de aumentar los niveles de caña y de azúcar. El programa de siembra no se cumple y si bien hay afectación por el combustible, son insuficientes los esfuerzos. Se identifica que los núcleos del partido tienen que ser más sistemáticos en el control. Asimismo, los directivos conseguir mayor vínculo con la base. En las 93 medidas para revitalizar el sector todavía no llegan a la diversificación de las producciones. Ejemplo los derivados del azúcar, así como la producción de alimentos. Otra de las debilidades es el no cumplir el completamiento de los módulos pecuarios. Capón precisa acerca del desempeño del núcleo. Nosotros tenemos que más objetivo más profundo de la evaluación desde cada organización de base, desde cada grupo municipal y los comités municipales, pero el mayor combate, la mayor evaluación de cada tema, en cada núcleo del partido que es la estructura fundamental donde está la militancia reunida para discutir los problemas. Otra de las temáticas analizadas es el enfrentamiento al delito, si bien se reconoce, Unidad entre las estructuras del Minim, Fiscalía, Tribunales, la provincia evidencia en el primer trimestre del año un aumento en las ilegalidades con impacto en ventas en altos precios. Entre las debilidades se encuentran la falta de control de las administraciones poca efectividad en los sistemas de control, deficiencia en la vigilancia revolucionaria, los presentes insistieron en la urgencia en que desde los núcleos en cada centro se evalúe y controle el tema del delito. Como parte de la agenda, los miembros del comité analizaron la producción de materiales de la construcción, donde en el actual trimestre se aprecian mejoras en la producción de mosaicos. No obstante, todavía no se aprovechan las potencialidades geológicas de cada municipio. Es prioridad producir ladrillos de cerámica roja, racilla, tejas, losas, tuberías de barro. Significativo, generalizar la ciencia. Ejemplo, la elaboración de bloques BTC y continuar las alternativas para alianzas con el sector no estatal. La proximidad del primero de mayo es motivación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.